No voy a dar un paseito aquí en la base. Que veo listo. Se nos detiene el vehículo o algo. Se pincha la llanta. Pin. De una. Sí, eso sí es verdad. Es más, saliendo de la ciudad, hay más. Te lo ha puesto No, eso sí. Eso fue está eso? complejo. ¿Qué fue eso. Uy, colega. Uy, uy, uy, uy, uy. No, ¿Cuántos vehículo... son? ¿Cuántos son? ¿Cuánto son? Yo, en Sí. Uh, fui a Moscú. Ok. A Moscú, a uh, U. Oh. Pisa, ¿P ¿cómo se dice acá? Hola. ¿Alguien me escucha? Sí, alguien está puesto a casa. aceito aquí en la base que veo listo, uy, uy, uy, uy, acá uy, uy, <risa> uy, no, es que a veces me da como un tic nervioso Si sí, veo Ahí acá que salir Pues que no ya hay Las llaves son muy el vehículo o algo Te pincha la llanta ¡ping! de una Sí, eso sí es verdad Yo acá tengo una maleta Que pronto te pueda servir Con un okay. equipamiento básico Vale, vale Mira, acá te la dejo Ok, eh, me indica dónde está mi zona de Zona médica, si de... está mal? ¿De revisión? Sí Me, me dicho que ha asignado una zona ante los potentes contagios sea de COVID o de zombie que o sea, yo no sé si hay zombies. Lo que dicen las noticias, uno nunca sabe. Sí, eso, pero si sí está pesado, hay gente que está como muy muy rara la verdad. ¿Tienes llaves o algo? sí si sí. va a ah, facilitar más adelante unas copias. Si, sí, te facilito un par de copias. Ay, ah, vea el viejo campo de polígono, como hemos, hemos montado hasta hace un momentico, ¿no? Sí, sí, sí, eso sí es, bastante A hay en estas cajas. Ah, vea pues. listo entonces ellos llegan acá dejan su vestimenta salen desnudos y llegan acá no sí la idea es que dejen sus pertenencias personales ahí ya te hablo acá consulta si yo necesito algunas cosas médicas me hablo exactamente puedes hablar Habla conmigo cuando... y y te las consigo. Ok, vale. Necesito entonces unas batas. Perfecto. Eh, necesito tapabocas. Necesito todo lo que sea de cirugía eh, o antifluido en lo posible en estos cajones. Bueno. Solo tenemos una caja, ¿Sale? una, sí, una cápsula. De... Sí, por el momento solo tenemos okay. una cápsula. Vale, vale. Aquí tengo una camisa. Ah, ok, vale. Aquí también tengo mis metas. Esto. O sea, acá tienes. Oh, listo, listo. No, de momento lo que te solicité. A ver, ¿qué hay acá? Ah, vale. No hace no falta sé. que veamos que. <ríe> sí, sí. Aquí ya sabes para qué. Consulta. Eh, me habían hablado de un oficial de apellido Dick. Donald Dick. Si sí, él está en la otra zona, realmente donde estamos. Él ya okay. de, un poco debe estar acá. Ya venga. Vale, vale, vale. Perfecto. ¿Tenemos algún vehículo o algo? O de momento no hay nada a disposición. Ya lo están trayendo realmente. Lo están trayendo, estamos esperando que logística arregle los últimos ajustes y ya. Yo creo que, creo que partiremos para que te alistes para ir al pueblo a, a traer supervivientes. Es que los hay también. Bastante complicado lo que me está contando. Sí, la verdad, sí está complicada la situación. no Y teniendo en cuenta que también hay en la base, imagínate. Sí, es, esto se contagia <ríe> muy rápidamente y no se sabe cómo se contagia ni nada. O sea, en un momento cualquiera es que puede ser. Es justo eso a lo que yo estoy acá. De hecho, me han dicho que me contacte con un científico. No sí. Desconozco quién es la verdad que Hay un científico en la ciudad que ha estado estudiando un poquito acerca del asunto Pues con mis conocimientos médicos también podemos ver qué hacemos Pues como te das cuenta ya apenas estoy llegando hoy No, sí, toca que te, te apropies <ríe> bien de, de tu puesto y ya revisamos bien quién es Porque la verdad desconozco quién es Ah, no, listo, listo Entonces me imagino que con el vehículo también vienen los implementos médicos de la sala, ¿no? Sí. sí, sí, ya. Voy a revisar que esa logística quede todo cuape y ya. Entonces seguimos. Lo copiado, quedamos 5-8 entonces. Ok. Ah, consulta, estamos manejando alguna frecuencia. Por el momento 6-1. Si quieres establecer una y dale. No, yo mejor voy con, con esto acá, con la pistola, porque eso está como complicado. Mientras voy por mi equipamiento. Sí, sí, exactamente, si quieres te acompaño. Eh, no, si quieres ve, ve reconociendo, pues acá hay una zona, acá hacia el frente. Una zona que es más cómoda. Mientras reviso qué está pasando con logística. Ok, dale, okay, dale, dale, estoy en 65 entonces, listo. Listo, ya te copio ahí. Busco mi radio porque también. Ok, dale, Base que para mente en mi habitación. Perfecto, dale, dale. Yo te llevaré el rifle ahí cerca. Me asusta. Pues uno no sabe que le puede salir por ahí. ¿En qué parte está tu Aquí y los hostigamiento, y se cae con una cosa de pluma, del plomero. ¿Qué pasó acá? Sh, había muchos zombies en la puerta y hay unos acá en el baño. ¿Dónde? Vamos no, ver el baño. A ver. ¿Usted tiene la llave de esta habitación? ¿O quién tiene la sí. llave? yo tengo la llave. Listo, la del final, la del final, ¿Sí? ya lo hay, ya ahí, ahí. ¡Uy! ¡Uy, qué navaja! Uy. Los machetes. Y machetes y el que Ah, que eso mío. Uy, eso está complicado. Complicado. Ay, bueno, ¿cuál es la siguiente misión del día de hoy? Yo creo que conseguir comida para nosotros. Ah, listo, no, digan nomás a dónde. Yo creo que voy a ir a raquetear el almacén a ver qué hay. Si ¿Sí, quieren me acompañar, mí. ¿Cuál almacén? ¿Estás... Al almacén que tenemos atrás. Ah, pues hágale, vamos. ¿A pie o okay? qué? Sí, sí, acá a pie. Acá mismo no vamos Uy, hay muchos. Ya está mm, claro, clima okay. ¿El eh, muchacho es que como de Miami o algo? Yo creo que es latinoamericano más bien. Ya, pecho peludito no. La embarré ¿Lo hizo Tela? Ese es Beneco No, Tela ah, Te la cagaste Lo eliminó. El eliminó. Ya pecho peludo y todo el, No, la rayo todo Ah, es que tienes ¿Tú? lo dejado Ay No Vamos a bueno, ver vamos, ¿Vale, vamos a la bodega darle. o... Ah, pues vaya mientras me Ah bueno, vale. sí, entonces, La, aquí cara. al lado no Y no tiene... ¿Y no tienes allá en tu cuarto uno? No. ¿Un set? No. No, ya la voy a ¿No? Ir a... Ay, ¿No? ya la voy a, ir a... Pues Vamos. Te no, buscamos ves. comida entonces. Te buscamos comidas y provisiones para nosotros acá. y sí, me aguante, yo va a la mochila. Sí, sí, sí. No sé, ¿y fue en estallido, ¿cierto? También. Sí. El estallido es eso, muchacho. ¿Cuál ¿Dónde está? ¡Uy! ¡¿Qué fue eso?! Están kamikaze Eso no me falló ¿Qué <risa> son ¿Y si minas? La, la, las bombas, bombas de humo, bombas de arrozón. ¡Uy! te lesionó ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? si a mí no me han atacado? ¿Y con qué se lesionó? Sale que estoy quemado y estoy infectado en el muslo, pero sí. Si... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, de esa infección infectado? de... No, de esa infección de... de... No, no, no, colega, no. No, no, no. No, no, no es lo que está pensando. Quieto con el arma. Colega, no, Álcelas, no es lo que mano. está pensando. Ándese las manos. No, pero no me la quite. Tiene un rasguño, no más. Voy a mis instalaciones médicas. Sí, no no no es nada lo que piensan. Ajá. ¿Dónde me dejó mi ya sonar analgésicos? Sí, Eso. Está... ¿Está todo suicida? Sí. Está kamikaze. Sí. Y bueno, ¿usted dónde ah. no me dejó mi caja de analgésico? Buena pregunta. ¿Qué le pasa a ese loco? Bien, pato? Ese tipo está desquiciado. Patata viene allá. Sí, sí, sí, sí. Eh, un momentico. Yo creo que me tomo a este muchacho aquí adentro. Venga, acompáñame. Ven, Uy, Javier. no se caiga. Venga aquí adentro, Benjamin. Ah, oh, No, sí, igual me toca hacer mi cheque. Y eh, me toca. No, no, no, pero fue entré, de, entré. no fue de, no fue de eso, fue de. Entre pues. Eh alguna lesión. Vendaje. Sí, ¿cómo no? <risa> confía en mi colega, confía en mi. Venga, este muchacho donde me dejó mis anargias. Uy, no se caiga. Okay. Aquí, aquí, pero necesita más venda, necesita la aguja, necesita muchas cosas. ¿Qué necesita más? Agujas, eh, el ponle kit de alcohol, el kit de, de sí, no con, con las agujas y sí, todo lo médico, como tal, le pone yo te digo cuál, el EPA. Tú tú tú lo tienes o tú no lo tienes el el el, el... no no ah. se sí, toca y eso eso ya no va a aguantar mucho sabes uy uy uy se me puso caliente ya hasta dónde vamos Primero supermercado casa que vamos a ver qué podemos ah es de las pizzas es el que queda ahí adelante sí sí sí No, esa gente está como loco De las pizzas No estoy mal que... Más adelante, ¿no? ¿no? es aquí Ah, véalo aquí, sí, aquí están las pizzas Ah, sí, sí, sí Y ese coche ya está como una mala, ¿no? bien colega uy colega uy uy uy uy uy colega cheque o ya lo checo un rasguñito ahí tienen los ahí eh... <ríe> No, ya ver, sí, tengo. No, no, Hágale, hágale, hágale, yo, yo lo vendo, ¿listo? Ah, pendiente, uh. ¿Un segundo, un segundo, un segundo no le duele un poco? Mm. Uy no, no fe, eso no es que le no, duele sí. la... <risa> Listo, colega, ahí aguántese un poquito la dolencia. Todavía entonces, aquí hay gente. Ah, no hay nadie. Aguanta, bueno, me No lo... lo hago. A ver, pilas, pilas, pilas. Me voy yo. Me... Como quieras. Ah, vámonos, vámonos. Eso, eso. vamos a ver si, hasta la base pato pato pato pato me copia cómpele cómpele cómpele cómpele pato ahí le mando a alguien ¿A qué? Que... Va para allá alguien, va para allá alguien No es que yo estoy muy lejos Yo estoy aquí construyendo Vamos de camino, para. Ágale, ágale Yo se los doy seguido Coge el vehículo ¿En qué viene? ¿En qué viene? ¿Está bien? Ok ¿Salvamos esa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos en camino no, a la base, la base de pato. ¿Quién dijo la puerta abierta? Velo, velo, velo. Ay, ay, ay, aquí está, aquí está, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto. Eso bájate Allí, y vale, ayúdalo, vale, vale. yo lo voy a. Voy a hacer lo de la vaina médica. Dale, dale. Alto, alto, alto, alto. Bajen del vehículo Estación y baje, estación y baje, estación y baje ¿Cuántos, vehículo? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Solo hay uno ¿Qué más está en el vehículo? ¿Que baje? ¿Quién solo? No hablas el muchacho, no hablas del muchacho sabe el lenguaje de señas? Juja Ok, I, I understand. Bueno, caballero, espero que me entienda. Disculpe, esta... esta es la zona segura Alto, alto, alto, alto, sí. alto ahí Siga las indicaciones del cómodo. Entiendo, entiendo. Siga por aquí, por favor. Ok, no, no yo no quiero problemas. Síganos, síganme, síganme. Sí, siga ya el mi auto follow. está seguro afuera. Yo solo tengo una pregunta. Mi auto está seguro afuera. Sí, sí, sí, yeah, sí. solo no siga no las problem. indicaciones. Oh, ok, entiendo, entiendo. Ingresa el compartimento. Uh, correcto, ya. voy a ingresar. Por favor, toma asiento aquí, okay. ya se la va a llamar. Mantenga la espera. Uh, acá a hacer algo más, estoy arrestado. Puede tomar agua si quiere. En Rusia, a en Rusia, esto lo llamaban gulag. Luego nos ponían a, a sembrar papas y cortar piedras. Se tipo, se hablar, se tipo habla agua y, y, mucho. Y algo, listo. Entendido. Va a seguir, ya la zona de abajo. Vale, vale, entonces que sus cosas allá en las... El puesto 1, ¿Listo? ¿Ya te lo paso? Sí. ya me voy al puesto médico. ¿Me entiendes? ¿Tú entenderme? Ya, yeah, ya. Yeah. Yo, yo entenderlo Seth. Listo. Por favor, tome de la caja una bata, un gorro y un tapabocas. Ok, ya, yeah, ya yeah, cogerlo, a ver. Una, oh. Una bata, un goro, un tapabocas. También tengo ya tapabocas. A mí me no hay problema, pero... se lo puede cambiar, caballero. Ok. Listo, acompáñeme. Ya. Es, este es un procedimiento de rutina, caballero, para ingresar a esta zona. El cual, caballero, le informo, pues la estamos manteniendo al margen desde el ejército nacional. Oh, okay, uh, yo entiendo. Acá no se permiten armas y para hacer chequeo médicamente, por favor deje sus objetos personales en una de estas taquillas. Oh, pero, pero van a estar protegeros, ¿no? Ya. Yeah. Ok. Voy a dejarlo en eso. Ya después puede venir por ellos mientras se le hace el chequeo médico. Entiendo, entiendo. Oiga, él, él fue para otro pendejo. Ha tenido algún contacto con zombies, algún zombie lo ha llegado a morder. Peleado cuerpo a cuerpo con algún zombie. Venga, necesito un traductor, pues, o si no lo va a matar. <risa> ¿Me escucha? Es eh, correcto, ver, correcto. Venga, que si ha tenido contacto con algún zombie. preguntarle Preguntale, uh, preguntarle que... por favor, porque es que yo creo que no... Sí. Dos... Creo que no estás en este plano. Bueno, le pregunto, caballero, ¿ha tenido contacto con algún zombie? ¿Ha peleado con alguno? ¿Alguno lo ha mordido? Uh, he peleado con, con varios uh, cadáveres vivos bebos. ¿Qué dice? Uh, que ha peleado con, peleado... con multi. Benjamin, Benjamin, se me. Me eh, escucho, me ha tocado escucho. Pelear, pero no me, pero, vi. me vi. Pero Sí, también. Lo, lo único que tengo vale. es una rasgadura. ¿Cómo? ¿Qué tiene que? Sí. Venga, venga, una, que suelte una, la una escopeta. Que, que, que suelte la escopeta y que venga. Por favor, vamos todos rápido. los en el closet. suelte las cosas que tiene ahí. Okay. Y las. Ingresa uh, a la zona médica. es América. necesario que yo descargue la la escopara no la puede dejar ahí nada más amertillada okay. oh oh la dejan a peso pendiente <risa> ahí para esto eh, me, me pongo la bata y ahora Y, agarro Apis, y eso. se cambia la quítese, ropa quítese la, bata? Quítese la okay. ropa por favor acá acá puedo lavar la ropa no puede dejar todo puede ah, dejar todo ya la ropa limpia la lavará si se le da la HL, se dejará que vuelva a coger sus cosas y pueda lavar sus cosas, ¿entendió? no, creo, no, a ver, caballero, le informo, usted se ha revisado <risa> médicamente, si es una ¿Cómo? herida normal, pues puede proseguir a la zona segura, de ser lo contrario caballero, lamentablemente se le queda acá, pero entenderá en qué sentido. No, pero al menos me dejaron eso. Yo, yo me ahora con unos... Con unos carrestadores. Bueno, acompáñame, caballero. Siga, por favor. Adelante. Gracias. Está amable, venga de este lado. ¿Por qué se acaba? ¿Usted cómo se llama? Uh, Mi nombre es Alexey Kalashnikov No, no Uy. le entiendo muy... bien. el de, el de Kalashnikov Alexa, que... Kalashnikov Ese es el que... Alexei. 47. Alexei Kalashnikov Alexey... A a ver, a no. No, yo yo te escucho un, un segundo, un segundo, un segundo que no, no le entiendo pues, pues eh, No, lado... Un momento, a ver... Dale, sí, ¿El que estaba hablando con él? Sí, yo donde... De, de, de estar bien Ella la parte de abajo ¿El soldado que estaba hablando con él? Bueno, está como ocupado. entonces... Listo, cuénteme, ¿qué edad tiene usted? Listo Creo que ya. Sí, sí, ¿Qué edad sí, tiene? Ya. Sí, sí, ya. Esta es normal. Ahora sí. Bueno. ¿Hola? Yo, uh, años. Ah... Uh, años. Sí. Años. Años, sí. ¿Qué me dice? Uh, dos, siete. Veintisiete. Oh, ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Oh, oh, no, no, no. Oh, todo oh, está calmado. Oh. de momento. Este es un caballero que, nos, que llegó acá. Eh, nos lo encontramos en la zona interna y que ya con eso ya. Estamos revisándolo los que Listo. ¿Ha tenido usted síntomas del COVID últimamente? Ah, ah, no. Yo, yo veo en televisión que, que tapabocas usar. Entonces okay. yo usar tapabocas. Vale. Porque yo no quiero el COVID. Vale, entiendo, entiendo. ¿Y usted a qué se dedica? ¿Dónde vive? Yo, yo, yo vengo de Rusia. Okay. Uh, y aquí, aquí, ¿dónde uh, está viviendo? Aquí. Yo, yo solo pasaba por acá okay. porque un compañero beber acá en Louisville. Eh, yo, entendí. yo, yo en Rusia uh, a cocinar, cocinar. Ok. Ah, usted es chef, chef de cocina de comida. Ah. Uh, Sí, cocinar, cocinar oh, okay. en el ejército, vale, vale. cocinar en el ejército. Hola, eh, es un tapabocas que no sé si este tipo está infectado o algo. <risa> sí, gracias. Eh, de, de, okay. Disculpa, ¿me puede regalar un poco de comida y agua? Eh, sí, sí, deme un segundo, ya estamos en ese chequeo. Venga hacia acá un momento. Ah, correcto. Aquí tome un vasito. Ya le mando a buscar comida, vale. Has tenido dolor de cabeza, ah, dolencias en el cuerpo o algo? Ah, uh, no, no, no, yo, yo no tener nada. Yo okay. tener un rasguño en la, en la, en, en la, en la mano. Por okay. Caerme cristales. Así, así, igual así, a, a, así, va, caerme, vale, vale, así Vale, vale, vale, vale, vale. calme, sí, cálmese, sí, cálmese, cálmese, Cálmese y venga conmigo a la camilla, listo. Entiendo, entiendo. Es ahí nuevamente Vale, ese quieto lo voy a chequear, que ese quieto no pasa nada, bueno entiendo, Entonces entiendo. sigamos hablando de usted y de su oficio, es lo que hacía Yo, yo, uh, Yo en, en, en Arusha Si sí. uh, Fui a Moscú Ok A Moscú, a uh, U uh, Pisa, como se dice acá Pizza, pizza. Igual, tenemos un poco de pizza. ¿Cómo? Okay. eso es comida. Ok. ¿Tiene un poco de agua, por favor? Eh, ¿Puede tomar un vaso acá del... ¡Ah, que para! Pensado? Sí, sí, no, ya, ya, ya, ya. Sí, no, no recordaba, es que... Oh, estoy un poco distraído, un poco... Un, un poco, ya, ya sabe usted, un poco emocionado por, por lo que pasa en estos días vale vale vale Tranquilo, es muy normal ah entonces yo yo contarla usted yo estaba sí. contándole uh, yo en Moscú fui a, a, a cocinar o oh, bueno a a cómo se uh, yo sé cómo se dice en inglés en uh, in, in Moscú I learn uh, to to to to uh, to cook pero, pero, no, no uh, uh, cocinar, cocinar. Ah, ah, coke, pero, ok, ok. Uh, ya, yeah. vale, vale. uh, pero, pero, pero allá en la mar de Rusia me dijeron, tú debes ir a dar la vida por tu país, y yo fui a dar la vida por mi país, pero no me dejaron usar armas, yo como sabía cocinar, me dijeron, tú cocina tú cocina y entonces yo cocinaba para el para para para para mis compañeros okay. en, a veces a veces había un poco de rata pero tocaba picarla y comer porque no había nada más y usted sabe que así es como eh, se contagia a la gente de muchas enfermedades no no no, eh, no, me, no, no me entiende no, me entiende yo, lo que digo yo, yo en Rusia aprendí aprendí a cocinar bien la rata hay que sofreírla bien para matar las bacterias. Ok. No, bueno, yo hago unos platos de rata, deliciosos cuál. platos. ¿Cómo fue que se Dígame, hizo la lesión en la mano? Me, me caí, estaba corriendo de los, de, los, de los muertos. Sí. Me caí. Vale. Y me hice la lesión en la mano porque fui a pasar por unos cristales y al, al, al caer por la ventana, mi mano romperse. Vale, vale, vale. Ah, no está bien. ¿Hace cuánto fue eso? A, eso, a, no recuerdo. Aquí llegué más o menos a las ocho de la noche. Yo caerme más o menos a eso de las diez y media de la mañana. Ok, pues entonces déjeme ah, que okay. le diga que usted es una persona muy sana, que de momento no tiene nada. Si sí le veo que tiene una pequeña lesión en la mano, solo que pues ya es como vieja, como ¿sí? tal. Entonces no le pasó nada. Lo que sí lo ve bastante sucio. Entonces aquí el soldado lo va a acompañar, le va a dar comida y lo va, le va a indicar dónde quedan los baños para que se duche. ¿Listo? Vale, muchas vale, entonces, gracias. Entonces permítame un segundo, hablo aquí con el soldado, no se Despaciva, va Huele muy feo, ¿no? Halo al baño, cambie, camiseta. Una cosa. Copy. Tiene donde vivir, entonces. Casa o. Ah, pues, al menos el día de hoy es lo que el Listo, perfecto. No hay problema. Bueno, venga conmigo, entonces siga al soldado, él le va a dar su vestimenta y le va a dar las demás indicaciones. Bueno, correcto, m muchas gracias. Es vale, posible, vale. es posible. Que esté muy bien, que esté muy bien. Por acá conmigo. Eh, disculpe, no nos ah, hemos presentado. Amor. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Eric Stewart. Eric Stewart. No, no, no. Sí, señor. Ah. Eh, oh. Gracias. Uh, Eric, uh, una pregunta. ¿Puedo yeah, lavar mis, mis cosas por acá? Sí, claro, por favor.